Pues bien, eh, eh, como, bueno, como P2PIR o como figura que llamamos técnica de apoyo entre iguales, como profesional una más del servicio donde estoy, he empezado en, en mayo de, de este 2021. La contratación ha sido a través de la asociación de la que soy socia, soy, soy trabajadora y soy activista, que es Activamente Cataluña Asociación, una entidad en, en primera persona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 una experiencia propia del trastorno mental y el traspasar esa barrera al hacer como este, mi figura como de puente creo que puede ayudar a, al modelo de recuperación en salud mental muchas gracias